A ver. tengo que tirar, golpear gongs. Ok, este gong. Aquí hay dos. Pero necesito. Ajá, necesito el este. Por lo menos necesito mi. Señor mi barra baja chango. Dice. Porque al Bass le ponen voz como de angustia. Angustiado por el temblor. Ah, te agarré el temblor, Mega Bass. Estaba cagando. Esto, qué.. Bueno saberlo. Y saliste así... Señor Barra Baja Chango. Dice... 58 de intensidad. Mega uh, Bass Jacob. Bajito, bajito. Dice... Bajito. Es mi peor pesadilla que me encuentren en el baño con los pantalones abajo. ¿Quién? ¿El señor temblor barra o una chango? persona? Dice... En Oaxaca 58 es como destapar una coca agitada. Exactamente. No, ¿por qué no puedo? Ah. ¿Qué nos sirve esta arma? Está rara Esta arma cuando se está chida Pero cuando Mega Max utilizarla Jacob, así sin apuntar dice, Está medio complicado No me dan miedo los temblores Me da miedo que me encuentren muerto en el baño jajaja. <ríe> muerto en el baño Con los pantalones abajo Haciendo no sé qué cosas Ese Jacob es bien raro ¿Dónde está el gong? ¿O no hay un gong? ¿O ¿Ya se ¿Ya rompieron un gong acá? Tiene de estar, ¿no? Megabast Jacob Dice Estaba viendo la entrevista de Jordi Rosado con Javier Ibarreche ¿Qué tal? que dice? Hazme un resumen de esa entrevista Que se gastó 20.000 en un table Uff, qué rico Gastaría lo mismo, creo Sisi barra baja place Dice Hola de la vida galante. ¿Qué andas o así? Sea, qué haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Andas cuidando tu descendencia? Mega Jacob dice: Lo primero que hice fue meterme al stream. Se me olvidó preguntar por la bendición. Jajaja. <risas> ¿Qué mala onda, Megabase eh, Jacob, Por cierto. Dice: Allá en el establo de México no se sintió. ¿Qué tal tu bendición, Megabase? Ahora que ahora que te acuerdas de ella. Megabuzz Jacob. Dice, el premio del año para el mejor papá del mundo. Uf. qué buena onda, ¿eh? Puros papás modelos vienen aquí a este stream. Cajes del ser papá divorciado. <risa> Trucos en una moto, luego contenedores en una partida... 25 jugadores en una partida, ok. Se va a escuchar culeros y solo pregunto por él y no por su mamá, jajaja. Ja, ja. Bueno, digo, por algo la dejaste, ¿no? No creo que haya tanto problema si no preguntas por la mamá. Pienso yo, no lo sé. Tampoco creo que le importe mucho. <risa> Qué mala onda. Y la verdad es que, pues, es posible que no. Es Posiblemente no, ¿eh? Posiblemente. Ok, contenedores registrados, perfecto. Mega Jacob dice: No te cases, Omi, es una trampa que nos pone la vida. Creo que muchas personas podrían estar de acuerdo contigo. Menos el Sifi, el Sifi sí es feliz. El Sifi, de hecho, vive el sueño. Qué buena onda, qué buena onda. Ah, mira, una partida con un vehículo, ok. Entonces vamos por una motito Moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto. Mega Bass Jacob. Dice: ¿Chango también es casado o no? Sí, es casado. Bueno, creo que sí es casado. O sea, no recuerdo. Pero sí tiene familia, pues. Moto, moto, moto mami. Moto mami. ¡Qué baboso! ¡Me equivoqué! Ah. No vamos no sé a hacer trucos con la moto. Nunca aprendí. ¡Ay, qué idiota! No me los ando brincando, la estúpida. ¡Ay! No, no, no, mi moto. Ay, ah, mi moto, mi moto! ¡Ah! ¡Ah! Perdí una moto. ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Tenido, dice: Compra un Switch. Nel. Mega Bass Jacob Dice Está en oferta según el elote sin chile Ah, sí, sí, De está, está como en 4000 ¿no? Dice Estaba haciendo contratos en Rogue Company No, me mató Maldito Ah, va, va, va No sé por qué me baila si ni siquiera le puse ninguna No le puse resistencia para matarme o sea, ¿para qué bailas sin, sin nada? Güey, baila cuando te pongan. Se te pongan te pongan resistencia a la muerte. No, no bailes cuando nada, ni siquiera te andas haciendo caso. No te enojes, Omi. No me enojo, me hacen enojar. Oh, ya tengo el meteorito rojo. Vamos a ver. Opten puntos por hacer trucos en una moto. Casi. Si sí pude lo de 2500 Hijo de su madre No, no pude Hasta 25 Que hay 25 jugadores Ok, okay. Faltan, Ah, no Son 100.000 Su madre Bueno Creo que lo del carro Sí lo puedo lograr no Mega Bass Jacob nada. Dice Sortea un Nintendo Switch En el stream Me lo pagas Para poder sortearlo Si es chingón Y lo pagas Lo hago si no, pues entonces, ¿para qué no? Pídele a Didi. <ríe> Megobass Jacob. Dice: Un momento. Pídele a Didi. Sí, es cierto, ¿no? Los 26 mil pesos que me quiere dar Mega el señor. Bass Jacob. No, dice, gracias. Tengo muchas deudas. Interesa en el primer préstamo. Tengo muchas deudas. Estoy bien así, lo siento. Para que le agarres cariño al stream. <ríe> Megobass Jacob. Dice. Y al fans Para que vea que tengo que hacerlo muy de huevo el stream para poder ganar dinero. Todo el que esté en el stream está condenado con el pasito perrón, eh. El pasito de perrón fue el, el culpable de haber entrado a la pandemia, recuérdenlo. Mega. Así ni Jacob, modo. Dice. De que es tu playera. PlayStation. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Chale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Megabast Jacob Dice Te voy a mandar una de Proyector XD <risa> Tienes ahí... Da pan, Mándala Será bien recibida Megabast Jacob Dice... Pero tiene el logo más pitero que el de Sprint. No, que muy chingón. ¡No! Ah. Megobass Jacob Dice Puro boxito ¡Ay! Me está matando el boxito, ¿eh? Matar. Chale. <risa> Chale. <risa> me lo merecía. Mega Bass Jacob dice. Chale. Eres un estúpido. <risa> Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Me lo merezco. Me lo merezco. Entonces, visto la playera que ustedes quieran en el stream para darles promoción. Por ejemplo, este es de PlayStation promoción de playstation ya saben y luego la de proyector xd para la próxima cuando me manden la playera y así poco a poco voy a ir a, a voy a ir promocionando sus sus proyectos <ríe> señor barra baja chango dice playera de tlaxcala si sí existe Uf, sería chingón eh. <ríe> Que se ven. viene el mundial de voleibol en mi pueblo otra vez <risa> oh, Va a estar interesante entonces Nada mal, nada mal Ya me llama la atención Señor A lo mejor Barra que Tlaxcala nos puede ofrecer Dice Ponen arena de mar en las plazas Y por las noches se revuelcan los perros callejeros <risa> Los gatos van a cagar a la arena de mar para que los niños vayan en la mañana, en las tardes a jugar. Sin pedos de esa no hay por acá y aprovechan. Arena de Megabast calidad Jacob. para los gatos. Dice. ¿A poco hay playa en Tlaxcala? Señor Barra Baja Chango. Dice. Hay playa y lo que quiera somos una simulación de la Matrix. Yo acabo de aprender Kung Fu. Megabast Jacob. Dice. Hoy Pensé que el mapa el de Fortnite estaba basado en Tlaxcala <ríe> Bass Jacob Dice Es como la simulación de Black Mirror No, no me mates No me mates No, ah Ay güey. Porque hace la pinche misión estúpida 115 apenas, hijo de perro. No, que no me maten, por favor. Megabass Jacobs dice: Vos contra vos, un enfrentamiento épico. Claro, claro. Aquí todo lo mejor del mundo para ti, Megabass. Todo lo mejor del mundo para ti, para ustedes. Ustedes son los viewers que hacen esto posible. ¿Qué hacen de este stream tan exitoso? ¡No! ah, Puta madre. Necesito a alguien que se deje de ganar Porque la misión es... En una sola partida Puta, me faltan 50 de daño Mega Bass Jacob Dice, busca otro bot eh... Pues aunque no lo creas Está complicado encontrar bots ¿eh? ¿Pero puedo golpear a las a, a las... a las gallinas? No, no me contó No me contó el daño No, ¿dónde estás? No, no veo que me cuente. Ah, sí, me contó. Qué bueno, ya casi me mata. Soy el mejor del señor Fortnite. Ay, no, ay, no, ay. Megabass Jacob Dice Saca el Skort ¿El Scort? ¿Cuál Skort? Es te escort un que saque de Pues ahorita en ese momento mega base Ahorita es momento familiar Perdón, pero No es momento de andar De andar buscando esas cosas Megabuzz Jacob Dice Más vale una cariñosa que una mentirosa <risa> <risas> ah, qué poca madre. Por cierto, ya está cuanto manía en su sistema de este no legal de de streaming Jacob. Dice, no vale la pena. Parece que no, ¿eh? Veo que mucha gente no le gustó. Digo, sinceramente yo quería ir a ver al cine, pero pues después de ver que no no había muchos no había, Las reseñas no le ayudaron Pues dije, no, mejor me espero A verla de manera no legal Ya van a correr al actor de Kang Ah, sí, no, porque Le partió la madre a una morra, ¿no? Qué bueno Por pasarse de pendejo Mega Bass Jacob Dice Violencia doméstica ¿Era ¿Es su esposa? ¿Era su esposa? es, a su, esposa? ¿Es a su esposa? Yo no me enteré bien Si era su esposa o qué pedo Mega Bass Jacob Dice ya se va a estrenar Guardianes de la Galaxia Falta poco, Megobass ¿no? Megobass Jacob Dice Su pareja Megobass oh, Jacob la Dice Planeta no sé Megobass Jacob Dice La palomera está bien chida No mames, ¿a poco van a sacar eh, palomera de Guardianes de la Galaxia? Uh, Megobass quiero verla, no la he visto, eh Megobass Jacob Dice Brilla tiene luces Uh Ya me interesó a ver... 25 jugadores tengo que sobrevivir dos veces ching en Azuma. Pensé que era una sola vez. que estafa. Bueno, vamos a morir. Que para eso nacimos. Dice. Ya te... ¡Oh! Dice en el ¡No! ¡Diablos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En el Twitter... El TikTok. A ver. Ah, no mames. Está muy chida. Es metálica, ¿no? No mames. Es lámina, es lámina de latón. Está muy chida. Ah, no mames. Está muy chida. Pero cuando empiezan a salir esas palomeras. Tengo que ir a ver a Cinepolis. Es que luego se atascan esos hijos de super... Malditos desgraciados. Maldita sea. Si sí la quiero. Se ve muy bonita. Más que nada por la Megabass lo coleccionable Jacob, que es. Dice. Se las quedan los empleados. Verdad, culeros. Y luego las andan revendiendo, malditos. Megobaz Jacob. Dice. Las revenden en mercado libre y marketplace. bus Jacob. Dice. Pero según yo ya les están prohibiendo venderlas antes. Ah, qué mala onda. Si sí la quiero, se ve muy bonita. Y será bien cara, Jacob, ¿no? Como en 300 barros. O sea, nada más en el preestreno o estreno. Megobass Jacob. Dice. Para que ya no se las roben los perros. Los perros. Sí, son unos malditos desgraciados, la neta. Megobass Jacob. Dice. Les gana el hambre bien culero. sifibar baja place Dice. ¿Qué onda, ya regresé, fui a atender problema de fémina derramando agua sobre teclado de mi PCXD No, chingues Qué horrible Se salvó el teclado Puta madre Maldito desgraciado barra baja place Dice Lo puse a escurrir y yo creo que no sobrevive V ¡Qué mala onda! No puede ser. Vas a necesitar un nuevo teclado. Megabuzz Jacob. No hay de otra. Dice... Alcohol isopropílico No, es que es agua. No se seca. Va a causar mucho daño. Jacob. Está muy chida la tarjeta. eh. Ponlo a secar en el sol. Probablemente. Probablemente sí. barra baja place. Dice... Dice que me va a comprar uno nuevo Así que lo dejaré morir xD Megobast Jacob Dice Yo también quiero vivir ese sueño señor Sifi Voy a aventar una última partida Voy a ver qué misiones me hacen falta Me falta un chingo de la moto Creo que voy a llegar a los 25 jugadores A ver Si sí, llevo a los 25 Entonces voy a llegar a los 25 Y ya termina aquí con esto Creo que me van a, con eso me van a dar los últimos puntos de experiencia para llegar por lo menos al nivel 80 Me salvó Bass Jacob dice Ahorita que te ando viendo bien así, cuando te concentras te pareces a ese ¿A quién? Jacob. Dice No Ah, maldita sea Ah, Ete <ríe> El extraterrestre Ete Call Home